Seguimos con más información y es. Vamos a esta cámara. Vamos. Hasta los muertos se lo están robando en este país. Esto es increíble. No están respetando a los muertos. ¿Eh? Se lo están llevando. Un grupo de personas. Tenemos video para eso. Un grupo de personas penetró de manera sorpresiva y violenta a la funeraria Paz en el cielo de los Minas, Santo Domingo Oeste, y cargaron con cadáveres dentro de la ciudad, dentro del de ataúd, perdón. Señores, esto la, hay muchas personas que se lo cuentan extraño, lo que pasó en este video, y es que se lo llevan a la funeraria. A veces la persona es muy popular de un barrio, de un sector que todo el mundo conoce, y a veces la familia quiere evitar la presencia de mucha gente, eh, de mucha gente, muchos antisociales. Y los tigres parece que en esta situación se llevaron sus muertos, y lo van a hablar ellos. ¿Eh? Los familiares del fallecido quedaron sorprendidos sin que hasta el momento se sepa quién quería el cadáver. El hecho ocurrió al filo de las 3:50 de la tarde, ayer martes, el día martes, según Ron Hilario, propietario de la funeraria, se trata de los amigos del fallecido, quienes presumen decidieron llevarse el cadáver para el frailes en el mismo municipio, a pesar de que la familia no estaba de acuerdo y la turba se lo llevaron de forma violenta. Lo mismo que yo estaba diciendo, dice la nota. Ellos querían eh, verla de su gente, su muerto. De Ay Dios mío, esto es increíble Llegar rápido ve. Vamos arriba Vamos a llevar el muerto El policía hizo caso mismo Dale para atrás de nuevo Para ver policía, ¿qué es lo que hace Dale para atrás El policía dijo Para afuera Bebe llegan llega la corita, llega la corita, ese muerto es mío. ¿Eh? No, no, no, esto es increíble. En RD solo pasa eso. No, no, es que ese muerto va para allá, a bailar en el barrio. El tipo era del barrio seguro. Claro. Claro, para hacerle su velatorio ahí. Claro, está mal, pero Villalona, que el muerto estaba en la esquina, en la esquina de la que hay parado y para allá que yo van. ¿me ¿No entiendes? <ríe> Ay, Dios mío. Pero eso solo pasa aquí en este país. No, estados, ¿no? ¿Eh? no, es que ellos no sienten dolor, ellos quieren su muerto, Villalona. ¿eh? Ellos quieren, pues, de su muerto. Eso no es que dique. Porque hay personas que son muy queridas en los barrios también para no hablar de otra manera. Hay personas que hacen vida siempre en una esquina, en, en, en diferentes barrios de, de nuestro país. Y hay algunos familiares que quieren como maquillar la cosa y lo llevan para una funeraria y los muchachos no querían eso. Los muchachos querían su muerto en la esquina, en el corrillo, y ponerle su quitipó arriba, su chuchero. ¿eh? Y, y ponerle su kililín, que a le gustaba. ¿Me ¿No entiendes? Y amanecer ahí vendiendo velas y tirándose su trago. Porque esa es la costumbre que, que se ha captado en, en diferentes barrios de este país. ¿Mm? Bueno.